Hola a todos y a todas Dicen, dicen, se repiten los medios, se repiten los espacios sociales, intelectuales Que estamos en un momento constituyente Esto es un momento en el que se dan algunas características Que han sido propias de algunas sociedades a lo largo de su historia En las que necesitan constituirse Bueno, eso que suena tan vago, tan etéreo Vamos a ver si con nuestros invitados lo podemos aterrizar un poco, ¿no? Queridos amigos Renata, Marek, Mariano Estamos en Chile en un momento constituyente ¿Y cómo nos podemos dar cuenta los ciudadanos de a pie de eso? Estamos en un proceso constituyente uh -huh. ya, en, ya en el, el, digamos, Estamos embarcados en un proceso constituyente Justamente procesos constituyentes que en general, en general se abren de forma eh, no eh, institucional Se abren en gran medida con la activación de distintos actores, instituciones, eh, personas, organismos... Que, movimientos sociales eh, Movimientos también, en general, bien. que justamente eh, se movilizan uh -huh. eh, eh, y plantean demandas que ponen en cuestión el estatuto quo constitucional de un momento determinado. Uh -huh. eh, y eso justamente es, es el, el momento constitucional, esta, este periodo concreto en el cual hay un fuerte cuestionamiento y con una gran movilización del orden constitucional existente. De, sus, de su estabilidad propia, digamos, eh, y que, como digo, ponen, ponen se pone en marcha a partir de múltiples dinámicas, eh, no necesariamente todas convergentes en un momento determinado, que eh, finalmente logran eh, encausarse o no eh, en un proceso que termine en un resultado, un producto final, que pueda dar origen a un nuevo estatus eh, quo constitucional, un nuevo orden constitucional, un nuevo texto constitucional, Uh -huh. que sería el, el, el resultado final deseado de, de este proceso. Uh -huh. eh, bueno, y eso a todas luces está presente, yo diría que incluso está presente ya desde hace unos años en el país. Eh, yo, en, en mi particular visión, yo creo que desde el 2011, eh, está, está abierto un momento, un momento constituyente, uh -huh. hay un proceso que ha tenido sus altos y bajos, que uh -huh. tuvo ciertos intentos de causamiento incluso en el gobierno anterior, eh, muy sí, acotados y muy los por ejemplo, ¿no? eh, y que ahora tuvo digamos, mm. una, una explosión en esta revuelta de octubre, eh, de nuevamente de presión y movilización social muy fuerte para que haya un avance sustancial y probablemente eh, más, eh, más radical o más profundo que el que había sobre la mesa sobre pero mesa. lo que pasó con Michelle Bachelet es que hay partidos políticos y hay coaliciones que van guiando ese proceso entonces no hay un descontento ni un impulso tan fuerte como para empezar a decir ya, cambiemos las cosas, realmente con este estallido social de octubre eh, sucede eso sucede que hay, una, hay un sentir popular de que hay que cambiar las cosas y dentro de este proceso constituyente yo personalmente distingo dos fases. La primera fase es pre, previo a la redacción, que es donde estamos ahora, que estamos deliberando, Estamos, de hecho mucha gente está conociendo su constitución, estamos conociendo cuáles son sí. nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, por qué, por qué siguen los mismos políticos, por qué, o sea, el por qué de todo. Y, y eso... es a lo que quiere aportar, de hecho, también este mismo curso, ¿no? al conocimiento del fenómeno en el que estamos insertos, ¿no? Sí, y es un paso necesario mm. para poder cambiar una nueva constitución. O si no, por ejemplo, el mismo tema de que se va, se va a votar mediante lista abierta. Entonces, ¿qué significa, ¿Qué eso? significa eso? ¿Qué significa claro. eso? Que los partidos van a tener una ventaja por sobre los ciudadanos, que los ciudadanos van a tener que conformar lista van a tener que si ellos no son representados por los partidos porque ese es un tema muy importante dentro de, de este proceso que no hay banderas que lleven el, el movimiento sino que somos eh, la gente misma eh, y como como no hay banderas que representen este movimiento los partidos políticos sí van a tener un van a tener el espacio para presentar su lista. Están organizados. La sociedad civil todavía no está organizada. Entonces, ese, eso hay que, hay que entenderlo. Hay que saber cómo manejar el proceso de manera que la gente realmente se vea representada al momento de la redacción. Que esa es el segundo, la segunda instancia la segunda... que yo identifico. Que es la de la redacción. ¿Y por qué hay que saberlo? Porque en la redacción se va a negociar. Van a haber distintas fuerzas. Va a ser representativo y obviamente no todos van a estar de acuerdo. Por lo tanto, para poder negociar en la instancia de redacción es necesario esta, este curso y esta, esta instancia de deliberación previa. Las constituciones políticas tienen un poco más de 200 años. ¿no? Son una gran conquista eh, al que dieron término a los estados absolutistas. ¿no? Cuando las, en Europa todavía hay muchas monarquías que empezaron a tener una constitución política que era una carta magna significa que es una, digamos, un marco regulatorio, un marco normativo, que es, eh, eh, digamos, superior a la voluntad del monarca incluso. Claro, eh, que eso, regía pero incluso, simple es pasar de la voluntad absoluta del monarca para hacer y deshacer, verdad donde no hay nada establecido, a un conjunto sino de reglas del juego, con a poner sonido. reglas. Exactamente. Y eso es un incluso. gran progreso. ¿no? Pero estas reglas... Eh, en, la, en las primeras constituciones las definían obviamente las élites políticas del momento y de acuerdo a sus propios intereses. Por lo tanto, todas las constituciones políticas, y ya estoy hablando de un primer momentum constitucional, mm -hmm. estas constituciones políticas de las independencias, es la de Estados Unidos de 1787, la de, después de la Revolución Francesa, todas las de América Latina, de. Del fin de la colonia y de los estados nacionales eh, corresponden a los intereses de una clase eh, eh, política y económica dominante en este momento, una élite una eh, económica, y por lo tanto tiene todas similares características. ¿ya? Sí. Eh, a lo largo de los años, estas, estas correlaciones de fuerza, los intereses, los valores van cambiando, y de, después, nosotros estimamos más o menos, después de cada generación, hay otro momentum. Eh, eh, constitucional, las, las reglas del juego tienen que cambiar ¿eh? entonces eh, tuvimos una gran ola de procesos constituyentes en América Latina después de las transiciones a la democracia eh, en los fines de los 80 y durante los años la década de los 90 se, se produjeron nuevas constituciones prácticamente en todos los países latinoamericanos mientras nos decían en Chile que estábamos fumando opio ¿no es cierto? porque sí, estábamos pensando en una, en nueva, una constitución. nueva constitución en sí. realidad los que se resistían a un cambio de constitución estaban fumando opio, todos los demás cambiaron su constitución para ajustar las reglas del juego al nuevo espíritu de época que eran constituciones que eran mucho más largas mucho más explícitas con respecto a los derechos consideraban derechos humanos no solo los de primera generación sino derechos humanos de, de, de segunda, tercera cuarta generación, los, los que conocemos como derechos económicos, sociales y culturales uh -huh. eh, con, eh, consideraron o consideran plurinacionalidad que uh -huh. es un gran avance ¿no? nos re, ayuda a resolver un par de conflictos que tenemos en Chile, muy violentos eh, podríamos resolverlos inmediatamente, uh -huh. considerando derechos de los pueblos originarios etc. Sí. Eh, entonces Chile no tuvo una nueva constitución en ese contexto, pero nuestro momentum constituyente llegó ahora. La pregunta que yo haría es, en el fondo, sí. si este momentum es atrasado y es parte de la, de la, de la ola anterior, uh -huh. o estamos adelantados y es un momentum de una nueva ola, que seríamos los primeros, porque nosotros no... o sea, lo que escucho en la calle... No solo son gritos por plurinacionalidad, mm -hmm. eh, inclusión, por, los por inclusión, calidad. claro, discriminación. No, ahí hay un fuerte tono feminista, claro. un fuerte tono de respeto a diversidades. ¿ya? Eh, por lo tanto, y eso no está contenido en las constituciones de los 90. Probablemente la exigencia del constituyente en este momento vaya mucho más, más allá, allá de lo que conocemos eh, de las ya progresistas nuevas constituciones más de los años 90. Probablemente vaya mucho más allá y eso lo tenemos que ver si, si los movimientos sociales tienen la fuerza para instalar esos temas. ¿Qué piensan ustedes? Eh, bueno, ahí hay un debate sobre que está, que está vinculado, ¿no? que, que tiene que ver con el tipo de mecanismo eh, con el cual eh, se aborda la canalización de este proceso constituyente en, eh, se traduce de alguna manera en la formulación de un, de un texto constitucional. Y A lo largo de la historia los procesos constituyentes han saldado con distintos tipos de mecanismos, eh, por ponerlo en sencillo, eh, los tres grandes eh, tipos de mecanismos tienen que ver con que lo hagan los políticos, es decir, los partidos y, y los parlamentarios establecidos, con que lo hagan los expertos, constitucionalista y afín y con que lo haga la ciudadanía en su conjunto. Por decirlo de alguna manera, el Parlamento o un Congreso constituyente, o un Congreso sin más que también tenga funciones constituyentes, una comisión de expertos que después somete ese texto al, bien al Parlamento, bien directamente a la ciudadanía, y una asamblea constituyente o convención constituyente, tiene distintos nombres en distintos países, que fundamentalmente tiene que ver con que se elijan ...ciudadanos y ciudadanas... ...específicamente para redactar un nuevo texto constitucional... ...es decir, para dedicarse a establecer las reglas del juego... ...en las que después van a funcionar... ...los poderes establecidos, los poderes sí, es constituidos del espacio, Convocados solo para esa tarea. Solo para esa tarea. El tema que tenemos más en concreto... Eh, ...hoy, a la luz del acuerdo constitucional... Eh, ...que se firmó y que está en proceso... En el, eh, o sea, ...que implica una reforma de la actual Constitución... ...para permitir eh, un plebiscito... ...que daría lugar a, a algunos de estos mecanismos... Uh -huh. eh, Prevé lo, que, lo único que prevé hasta el minuto eh, respecto a cómo se conformaría esta llamada Convención Constitucional, que sería la Asamblea Constituyente, en términos de que son ciudadanos electos y ciudadanos y ciudadanas electas para específicamente hacer el texto constitucional y ah. posteriormente disolverse como tal, uh -huh. eh, es que se establece que la, los mecanismos de elección son idénticos a la elección del Parlamento, uh -huh. particularmente de la Cámara de Diputados. Okay. Y en ese contexto... Eh, hay muchos eh, componentes de esa representación de esa representatividad que debiera tener la asamblea constituyente que no están contemplados eh, fundamentalmente los que se hablan en la prensa y, seguramente hay otros, sí. tiene que ver con la variedad de género tiene que ver con la incorporación de la representación de los pueblos originarios sí. y tiene que ver con la participación de los independientes en igualdad de condiciones y un cuarto mencionaría yo que tiene que ver con eh, la posibilidad de participación y de representación de los chilenos en el extranjero que también es una realidad ah, que verdad. queda excluida porque sí. en las reglas actuales los chilenos en el extranjero votan, pueden votar presidente o presidente de la república pero no votan diputados y diputadas mm. por lo tanto no podrían votar y si votaran tampoco podría no se sabría en qué distrito votan mm. entonces eso no está no, resuelto no. Sí. es complejo mm. eh, se, supone, se supone que la verdadera democracia debiese ser eh, mediante un sorteo es decir, todos tenemos las mismas posibilidades de salir, sorteo, se hace la, la asamblea y luego se disuelve. Sin embargo, esto no es así, como dice Mariano, y hay una desigualdad en el acceso, hay que tenerlo claro. Hay una propuesta que yo he escuchado, pero todavía no me convence mucho, uh -huh. es que se constituyan partidos políticos para que la gente pueda presentar su lista y luego disolver el partido político porque la normativa dice que se disuelve el partido político cuando ya no, no se presentan a elecciones y no tienen no tienen representantes esa sería una opción mm -hmm. formar partidos políticos precisamente instrumentales a dos. instrumentales claro. para luego claro para luego disolver, disolver. Luego, no para para crear la misma la, la misma asamblea con el sentir popular y luego se disuelve entonces que no tenga fines de lucro, solamente con ese fin. Mm. Eh, es la única eh, solución que, que yo veo, no me convence mucho, lo uh -huh. reitero, pero es una solución para que se pueda emparejar la cancha respecto de la gente con los partidos políticos. Yo, yo veo, sí, por favor, este, este proceso constituyente, como se está formalizando en este momento, surge de un acuerdo de los partidos políticos. Uh -huh. ¿no? Eh, que fue traspasado a una comisión técnica que formula una reforma, una propuesta, un proyecto de ley para la reforma mm. constitucional y que fija prácticamente los detalles técnicos para iniciar el proceso constituyente oh. y ese no ha sido aprobado todavía mm. y eh, yo creo que los partidos políticos son un actor relevante en este proceso, pero mm. no el único y el acuerdo político es muy relevante para a partir de ahí eh, negociar otras cosas eh, pero yo creo que es completamente insuficiente y en particular el resultado de la comisión técnica como traduce el acuerdo político a una reforma constitucional y el resultado de la reforma constitucional o sea el, el, si analizamos esta propuesta de reforma constitucional eh, me parece ya digamos como lo podríamos decir en buenos términos es una mala traducción de la voluntad política eh, y ya no me veo reflejado ahí, yo creo que no es una buena propuesta y que ojalá otros actores políticos eh, tengan la suficiente fuerza para hacer sus propuestas y yo sé que hay varias otras propuestas formuladas de una asamblea constituyente de diferentes características uh -huh. y deben haber otras, cada actor político organizado debe formular su propuesta debe entrar al juego y que veamos cuáles son las que logran imponerse eh, y que logran tener la mayoría del y apoyo estimados y estimados participantes entonces aquí quedan varias tareas que son de incumbencia total de ustedes en sus vidas personales, familiares laborales, por un lado eh, los invito y las invito a que lean estos dos documentos a los que hemos hecho referencia que son el acuerdo el acuerdo marco para este cambio constitucional y cómo eso se ha bajado a una serie de, a una especie de reglamentación que a mi juicio también coincido con Madre, eh, se aparta muchísimo del espíritu, de ese acuerdo que ya también es bastante discutible en sí mismo, ¿no? Y lo otro, estar atentos y atentas, leer, enterarse, informarse, ojalá de varias fuentes, cómo va este proceso y cómo cada uno y cada uno puede participar en él y qué está pasando. Porque todo lo que pase, como ya lo hemos ido viendo en estas semanas, nos va a terminar afectando si es que hay cambio o no cambio en la Constitución, en cualquiera de las dos eh, alternativas. Bien, vamos a ir a un tema muy, muy relevante en nuestra tercera semana, así que las y los invitamos. Muchas gracias.